Hola, me llamo Carla Méndez y soy de Rivera. Estoy participando en el grupo en el programa Jóvenes Embajadores y en donde voy a poder hacer una capacitación en Estados Unidos por tres semanas en San Francisco. Y estoy muy contenta por esta oportunidad. Eh, y después de cuando vuelva voy a desarrollar un proyecto, una iniciativa comunitaria, donde voy a favorecer a mi comunidad y beneficiarla con lo que realice. Eh, estoy muy contenta y bueno espero que, que otros se, se postulen y tengan la misma oportunidad que yo y que la disfruten al máximo como yo voy a disfrutar mucho.